Hola, ¿qué tal todo Si en algún momento tuviste este problema que yo también estoy teniendo ahora mismo de que para escribir veo que está muy arriba y dónde está el espacio y también veo que al final de la hoja si nos vamos al final veo que la hoja está dividida por una línea yo no quiero eso yo quiero que mi esté normal como siempre ha estado señores, ustedes nada más tienen que hacer lo siguiente ustedes le van a dar un clic ahí miren donde yo tengo el cursor del mouse simplemente doble clic y miren ya donde la letra automático bajo solo. Si le doy de nuevo. Miren cómo vuelve. Le doy. Si me voy abajo ya miren ahora como ya yo puedo copiar aquí. Si le doy a enter entonces ya mi documento está normal. Así que nada señores si les sirvió de ayuda. Dejen un like porfa no sean tan tacaños y nos vemos en el próximo video.